¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes también a nuestros seguidores de YouTube. Aquí estamos de nuevo en el Café Hierbabuena dando esta plática tan importante, tan interesante y hoy nos encontramos aquí encerradito, no estamos en el patio abierto que solemos estar tan bonitos eh, tampoco tengo el sillón, ya lo empiezo a extrañar pero bueno, eh, esta lluvia nos restringió a este sitio pequeño pero también acogedor también muy lindo para dar esta plática y vaya que hay mucho para hablar de lo que hoy vamos a comenzar a enseñar, a mostrar, a, a recordar y, e intentar también que podamos comprender la parte práctica de todo esto. Porque sin ningún lugar a dudas, todos nosotros tenemos que volvernos un poco más Tao en nuestras vidas, un poco más Taoístas. Eh, aunque el istmo nunca es bueno porque separa, divide de hecho se ha, se ha convertido el taoísmo en una religión y la verdad nunca fue la intención del creador o la intención de, del promotor de estas enseñanzas en que todo esto se convirtiera en una religión de hecho yo creo que ninguno de los grandes maestros que han dado grandes filosofías y grandes enseñanzas han tenido la intención o han querido que sus conocimientos luego se restrinja a una religión y se le ponga un ismo. y entonces claro en vez de unificar, en vez de hermanarnos, en vez de elevarnos lo único que hacen las religiones es dividirnos, separarnos y conflictuarnos unos con otros eso ha pasado siempre a lo largo de la historia de la humanidad y yo creo que por el momento va a seguir sucediendo sin embargo hoy en día muchos de nosotros ya estamos listos para volver a la fuente para volver al origen para volver a, al conocimiento más profundo, más real, más verdadero que todos los grandes maestros que ha tenido la humanidad han, nos han legado y nos han dejado para que volteemos la mirada hacia ellos y empecemos por supuesto a, a vivir esos conocimientos en uno eh, el Tao o el Tao, así como es conocido, fue dado hace alrededor de 2.500 años. O por lo menos eso es lo que se cree. Yo soy un convencido de que el Tao o el Tao siempre ha existido entre nosotros y siempre se ha enseñado por todos aquellos que han llegado a ese grado de iluminación o inclusive por otras humanidades que han, nos han precedido a esta que que tenemos y bueno si hablamos del Tao hablamos de Lao Tse y hablar de Lao Tse es hablar del Tao Te King digamos que este es el comienzo este es el principio este es el gran promotor de todas estas enseñanzas y bueno que lamentablemente en el siglo II después de, de Cristo se convirtió en religión lamentablemente porque nunca debió de haber sido así al igual que en el cristianismo, en el siglo 3, 3 o 4 se convirtió en religión también antes no lo era antes eran verdaderos caminos espirituales de avance, de crecimiento, de desarrollo todos ellos dirigidos a conectarnos con esa sabiduría que está alrededor nuestro y de la cual solo si alcanzamos esa vibración adecuada Podemos vivir, podemos experimentar y podemos ser conscientes de todo ello. Eh, el DAO entonces justamente significa eso, camino. Justamente significa transitar, justamente significa vía. Porque no lo podemos nosotros al verdadero conocimiento estancarlo. No podemos definirlo y darle un concepto para señalar qué es esto o qué es aquello. Realmente cuando hablamos de la divinidad, cuando hablamos del todo, cuando hablamos del Tao, no se le puede dar un nombre. De hecho los mismos taoístas, el mismo Tao Te Ching dice, Tao o Tao que puede ser definido no es verdadero Tao. Entonces empecemos a ir empapando, empapándonos de estas paradojas, de estas contradicciones, de este de esta oposición de conceptos de los cuales de forma permanente nos vamos a ir encontrando, no solo en el taoísmo, sino en todas las verdaderas enseñanzas. ¿Cómo es posible que existan contradicciones, que existan oposiciones, que existan un, un, una paradoja de forma permanente en las enseñanzas más profundas? Eso es así porque la verdad se encuentra más allá de la dualidad. Eso es así porque la trascendencia está más allá de lo que la mente puede a nosotros explicarnos y puede, puede a nosotros decirnos. Entonces, claro, eh, nos encontramos con esta situación de que la mente, en todos nosotros, rige nuestras vidas, rige nuestras creencias, rige nuestras ideas rige nuestros sueños, nuestros anhelos en definitiva rige nuestra vida y eso ni más ni menos es un gravísimo error explicado por las más grandes filosofías o escuelas místicas no es la mente la que debe de dirigir nuestra vida sino es la voluntad divina si no es el espíritu si no es el Tao el que debe trabajar en nosotros claro para llegar a ese punto, para llegar a ese estado, para llegar a esa condición se debe de hacer poco a poco. Hay todo un proceso que se debe de llevar de crecimiento, de, de madurez, de desapego, de avance, de comprensión. Es Mucho lo negativo que tiene que ir perdiendo poder en nosotros, ir deshaciéndose, ir, ir des disolviéndose... Son muchas las cualidades y las virtudes que nuestra alma tiene que ir incrementando. Y entonces poco a poco vamos a ir percibiendo el Tao. La gente dice que hay que buscar el espíritu, que hay que buscar la iluminación, que hay que alcanzar el Tao. Y aquel que lo busca nunca lo va a encontrar, dicen los mismos taoístas, dicen los grandes maestros. El Tao no se busca porque está alrededor nuestro. El Tao se le halla cuando uno está preparado para despertar a él y si existe o si debe de haber alguna búsqueda en todos nosotros debe de ser la búsqueda de ese silencio de esa paz, de ese vacío de esa no búsqueda pero no búsqueda en ninguno de los sentidos ¿Mm? claro con lo primero que tenemos que trabajar es, sin ningún lugar a duda, con los deseos. Esa multiplicidad de pensamientos, de emociones, de imágenes, de sensaciones que existen todos nosotros, es un verdadero obstáculo, empaña la visión y oscurece la percepción del Tao o del espíritu alrededor nuestro. Entonces poco a poco tiene que irse disolviendo eso. La mente tiene que irse deteniendo, pero no ejerciendo una lucha directa frente a todos los pensamientos que van, eh, van dándose en nosotros. Para poder detener la mente, para poder disolver esa gran actividad que existe en todos nosotros, los grandes maestros siempre nos han enseñado, lo que resiste persiste. Entonces, no vayamos en contra de lo negativo, permitámosle fluir, Así como viene, así también se va. Son como las nubes, todos nuestros egos, todos nuestros apegos, todas nuestras ilusiones, son como las nubes que pasan por encima del sol y desde aquí diríamos, qué poderosa es esa nube, es capaz de tapar al sol, es capaz de oscurecer eh, esta realidad. Sin embargo, el sol jamás se dio cuenta de que pasó una nube. Y si vamos hacia donde está la nube, ¿dónde está esto tan poderoso? Es puro humo, no hay nada de realidad aquí. Y el sol magnificente siempre ahí está brillando, dando su calor y dando su luz. Lo único real es el sol, lo único real es el Tao, es el espíritu. No son los egos, no es la actividad de la mente. Y entonces, claro, dice el taoísmo, la felicidad humana de acuerdo a los, taista, a los taoístas se logra cuando los humanos siguen el orden natural, actuando espontáneamente y confiando en sus conocimientos intuitivos. Lao Tse eh, se traduce ese nombre porque realmente no se sabe cómo se llamó al maestro, se le ha dado ese nombre. Y Lao Tse significa el viejo maestro ¿sí? el viejo que viene a enseñarnos realmente no es solo el viejo más profundamente significa el viejo que es niño se cuenta por ahí que la concepción de Lao Tse duró alrededor de 81 años y cuando nació de la panza de mamá Salió ya viejito, con pelo blanco y bigotito, así como lo hacen los ancianos chinos. Así cuenta la historia. No, por supuesto, lo que nosotros vamos a captar y vamos a, a quedarnos es la enseñanza, la moraleja que nos deja esta, este, esta historia. Él, si bien eh, se le ha dicho que es el viejo, a nosotros se nos quiere transmitir, se nos quiere decir que es la persona sabia, que ha experimentado, que ha vivido, pero que aún así no ha perdido su juventud, que aún así no ha perdido su niñez, que aún así no ha perdido su naturalidad, su espontaneidad, su fluidez, su jocosidad, su humildad, su inocencia, su pureza, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente no todos los que llegamos a viejos o llegan a viejo llegan a ser sabios y llegan a adquirir esta, esta cualidad y esta característica de los iluminados. Sin embargo, debiera para todos nosotros significar el pasar de los años un avance y un crecimiento y un regresarnos a esa esencia de forma permanente, de forma constante, entonces, al haber llegado a una avanzada edad, poder decir todos nosotros, soy más feliz, estoy más en armonía, me siento dichoso, me siento conectado con todo. No vivo en conflicto ni vivo en la lucha con todo aquello que me rodea o con las personas que tengo. Si yo estoy avanzando en esa dirección, entonces voy a mirar hacia el pasado y voy a decir, ahora estoy mejor. No como a veces resulta estas, eh, estas palabras en donde vemos hacia atrás y, y, y recordamos que el tiempo pasado fue mejor. Qué triste, qué lamentable que pase eso. Significa que algo estamos haciendo mal. Por eso todos nosotros debemos de plantearnos esta pregunta. ¿Estoy mejor que hace un año atrás, que hace cinco años atrás o diez años atrás? A pesar de que mi cuerpo está envejeciendo, internamente mi alma se siente más digna, más joven, más iluminada, más radiante. Si eso es así, entonces estoy avanzando realmente en dirección hacia el Tao. No confundir el Taoísmo con el Confucionismo. La verdad es que para esa misma época, más o menos, porque Confucio fue contemporáneo de Lao Tse, Confucio dirigió su sabiduría o dirigió sus conocimientos y su intencionalidad en el hecho de reordenar un poco el sistema, reordenar un poco el mundo exterior, enfocó su, su práctica y su enseñanza a que las cosas funcionaran bien en el terreno material. Qué increíble, qué extraordinario, que cuando aparece una filosofía tan importante y tan trascendental y tan liberadora, de repente el sistema pareciera que reaccionara y pone también otra persona ahí, sabia, entre comillas, sabia, y en vez de poner lo más importante dentro de nosotros, lo instala afuera. Siempre pasa eso, porque claro, cuando el sol es poderoso y brillante, también así lo son las sombras, son las más oscuras. Entonces, hoy realmente también el confusiónismo se ha transformado en una religión y tiene muchísimos seguidores. De hecho, la China de hoy en día es mucho más confusionista que taoísta. Mm, vean, vean ustedes el sistema, ¿no? Tan doctrinario, tan opresor. Tan, eh, bueno, tan, sin libertad. tan sin libertad, exactamente. Bueno, eso tiene que ver con el confusiónismo porque el confusiónismo predicaba rajatabla que el señor, que el monarca, que los ancianos, que había categorías, que había niveles y que de, tenía que ser respetado, sí o sí, y que las personas teníamos que ad adoptarnos, adaptarnos a la sociedad, sin importar lo que sintamos en lo más profundo, teníamos que acomodar, teníamos que forzar todo eso para complacer a todo el sistema y a toda la gente afuera. Yo creo que hay muchos confusionistas, no solo en China, sino aquí también, en todas partes del mundo. Más que confusionistas, yo creo que hay una gran confusión. No es casualidad que se parezcan esas palabras. Eh, obstaculizar la verdad, esa es la idea, lamentablemente, siempre cuando surge un, un gran despertar, un faro de espiritualidad, algo que puede liberarnos a todos, el sistema reacciona de forma opuesta y no entrega este espejismo de los cuales muchísimos, muchísimas personas, muchísimas almas caen y entonces, claro, ya rechazan aquello que es elevado, pero... Si le preguntáramos a Lao Tse sobre el confucionismo y sobre Confucio, diría, eso también es el Tao. Es el ciclo, es el círculo de la vida. Hay momentos y hay etapas en donde prevalecemos, crecemos y avanzamos, y hay otras que decaemos. De lo que se trata es de no resistirnos a todos esos procesos. Sí estar consciente, sí saber hacia dónde nos dirigimos si aceptar que ahora estamos en expansión o que ahora estamos en contracción pero estar consciente hace la enorme diferencia uno está confundido cuando vive los momentos y vive los procesos y no sabe dónde está parado y cree que está creciendo cuando se está sumergiendo y cree que se está enriqueciendo cuando realmente se está empobreciendo entonces la verdad es que eh, los aspectos del Tao Te Ching nos transmiten a nosotros, en primer lugar, como lo decíamos hace un rato, en regresar a esa naturalidad, que tanto hemos perdido, que tanto hemos relegado, que tanto hemos, de alguna manera, no, no hecho prevalecer, puesto que ser naturales a veces no, nos expone a todos nosotros a hacer el ridículo y le tenemos miedo a hacer el ridículo. Entonces, si me río de tal forma, o, o me expreso de tal manera, o siento de tal otra, claro, es posible que los juicios de las demás personas puedan llegar a afectarme. Entonces, esa naturalidad, ese niño interior empieza a ser abandonado, aislado, oprimido, y el Tao es justamente lo opuesto. El Tao también nos regresa a esa vitalidad tan hermosa, tan bonita de estar eh, con la intención de participar en todo, de actuar en todo, de ser nosotros en todo momento. Esa energía que, que, que se brinda y se da gracias a que sostenemos de forma permanente una sonrisa, un entusiasmo, un amor por la vida. Nuestro cuerpo al no, te, no tener resistencia, en ningún aspecto, ni mental, ni emocional, ni físico también está lleno de vitalidad y está lleno de energía porque cuando es que perdemos la vitalidad y perdemos la energía justamente cuando nos volvemos tensos, cuando nos volvemos ansiosos cuando nos invade el nerviosismo, la angustia nosotros debemos estar de forma permanente revisando nuestro cuerpo para saber si estamos tensos si hay algo tenso en nuestro cuerpo, de seguro hay algo tenso en nuestra mente, y de seguro hay algo tenso en nuestras emociones. Significa que las energías están bloqueadas, significa que entonces la vitalidad se está yendo de nosotros. Y el Tao es regresar también a la paz, una paz llena de vitalidad, un silencio interior en el cual nunca... Podemos nosotros llegar a caer en el aburrimiento. Nunca nosotros podemos llegar a caer en la depresión. Nunca nosotros podemos llegar a caer en un vacío, porque en ese vacío que nos conduce a la depresión, no, no aquel que nos conduce a algo superior, ya vamos a hablar de él, mantiene nuestro interior en una serenidad, en una plenitud, y en una confianza tan extraordinaria y tan maravillosa que por supuesto son de las grandes señales que cada vez más nosotros estamos viviendo de acuerdo al Tao, de acuerdo a la voluntad divina y de acuerdo al espíritu. Otra de las características fundamental, importante y muy poco comprendida es la inacción. Esa inacción que no va eh, situada a, a esa imagen que tenemos de estar sentados todo el día mirando la tele, <risa> o de estar sentados sin hacer nada o acostados la inacción del Tao es algo muy superior la inacción del Tao se le ha llamado Buwei y es un hacer sin hacer yo lo había puesto aquí, lo había definido como eh, como la obediencia espontánea a través de los impulsos naturales recuerden esto Wu es la obediencia espontánea a través de los impulsos nat naturales. Eso es la acción sin, sin acción. ¿Sí? Digamos que vive uno en el vacío, no tiene deseos, no tiene intencionalidad, sin embargo está en permanente acción de acuerdo a cómo las situaciones se van presentando, de acuerdo a lo que corresponde hacer en el momento que se tienen que hacer, ni antes ni después. Para que Wu Wei, esa intencionalidad de actuar sin actuar, trabaje en nosotros, es fundamental mantenerse en el aquí y el ahora, en el presente. En todas nuestras pláticas yo creo que siempre hemos hecho referencia a este aspecto, ¿no? y por supuesto a permitir que la voluntad divina trabaje en nosotros. Si ustedes hacen un repaso de las charlas, de las decenas de charlas anteriores, siempre volvemos y decantamos en lo mismo, porque todas las grandes enseñanzas en esencia son la misma cosa. Y el taoísmo, el tao, son de esas grandes enseñanzas de ese gran legado que los maestros iluminados nos han dejado a todos nosotros. Entonces, regresando a, esa, a esos aspectos que el Tao, eh, cuando empieza a manifestarse y empieza a trabajar en nosotros, eh, sacan a relucir y sacan a, a, a, a maravillarnos para hacer de esta vida una vida increíble, espiritual, fantástica, aparte de la inacción es la flexibilidad. La flexibilidad. Ese es el verdadero poder, esa es la verdadera fuerza. Y cuando hablamos de la flexibilidad, debemos entenderlo en todos los aspectos. Vean ustedes qué ha ocurrido y qué ha pasado con estos grandes dinosaurios que existieron en algún momento en este planeta. Eran tan grandes, poderosos, gigantes, con unos dientes y unos colmillos increíbles. Vino un cambio se supone que cayó un meteorito, yo dudo si fue un meteorito o no lo fue, pero lo que sí ocurrió es que el ecosistema aquí cambió y qué pasó con esos poderosos lagartos que reinaban en este planeta simplemente no se adaptaron y simplemente perecieron ¿y cuáles fueron los animalitos que sí continuamos avanzando? Claro, los mamíferos y luego por supuesto el Homo sapiens, porque nos pudimos adaptar a los cambios. Y entonces, para poder adaptarnos, la flexibilidad es fundamental. Para poder adaptarnos a estos grandes cambios que de forma permanente la humanidad está viviendo, debemos, por supuesto, tener esa flexibilidad. Debemos de no resistirnos a las cosas buenas o a las cosas nuevas, perdón, que van llegando a nuestra vida, ni siquiera las cosas malas por algo están ahí hoy hay tanta violencia a nuestro alrededor, tanta inseguridad tantas cosas injustas, pero desde el momento en que nos estamos resistiendo a todo eso y lo, lo estamos juzgando y lo estamos rechazando no solo nos estamos volviendo rígidos y nos estamos alejando del Tao, sino que también lo estamos alimentando a todo eso, ojo con este aspecto es para tenerlo siempre muy en cuenta es para estar de forma permanente lo más consciente posible para no contribuir a toda esta densidad y este egregor y esta oscuridad que en estos momentos hasta el día de hoy reina en este mundo pero que yo creo que tiene los días contados porque el Tao cada vez se siente con más fuerza en aquellas almas y en aquellas personas que trabajamos para poder percibirlo trabajamos para poder sentirlo los días, las semanas pasan los años pasan y es algo que siempre estuvo ahí pero es algo que se empieza a manifestar con más fuerza no sé si uno está creciendo o si es el Tao que se está manifestando o ambas cosas, o ninguna no lo sé, pero ese es el mejor camino que nosotros podemos estar transitando luego aparte de de lograr esa flexibilidad, la receptividad y la espontaneidad también forma parte de estas características maravillosas que empiezan a prevalecer en la persona que está avanzando las personas que estamos avanzando nos volvemos o intentamos volvernos todos nosotros en personas más receptivas en personas más observadoras, más escuchativas Dejar de estar siempre juzgando, señalando, criticando o hablando de infinidad de cosas que, en definitiva, tienen cero contenido. Hoy me toca a mí estar aquí platicando de todo esto, ¿no? Pero no crean ustedes que yo soy una persona que hablo mucho o me gusta hablar. Me gusta poder difundir, poder compartir estas cosas que a uno le ha servido y le ha ayudado mucho. Y siento que es el deber de cada uno de nosotros. Pero luego, en el resto del día, es muy poco lo que la palabra puede sernos útil a todos nosotros. Observen, observen y desen cuenta si ustedes están hablando mucho más de lo necesario. Si eso es así, bueno, están perdiendo su vitalidad, están alejándose del Tao y están por supuesto eh, llenándose alrededor de ustedes de una energía que no les va a permitir fluir porque la palabra tiene poder y ni que hablar por supuesto de los pensamientos y las emociones ahí también debemos de estar muy atentos de acuerdo a lo que vamos generando, de acuerdo a lo que vamos irradiando porque entonces si está prevaleciendo todo eso en nosotros en palabras, en pensamientos y en emociones, estamos generando una barrera a nuestro alrededor en el cual toda esa esencia tan maravillosa no puede canalizarse, manifestarse y expresarse a través nuestro. ¿Saben cuál es el símbolo del de taoísmo? Todos lo han visto. ¿Eh? Es el yin y el yang, ¿no? Aquí me lo vas a poner, Ricardo. El yin y el yang. Ese símbolo tan conocido por todos nosotros es de una grandísima sabiduría. Ahí tenemos la energía femenina, la energía lunar, la energía que es húmeda, por un lado, llamado yin, y tenemos la energía masculina, la energía solar o la energía seca. Ese es el yang. Y este mundo de dualidad prevalece justamente las manifestaciones de estas dos energías en todos los aspectos de la existencia y de la vida y el Tao ¿dónde está ahí? justamente el Tao que es la tercera fuer tercer fuerza se manifiesta cuando esas dos energías están unificadas exacto, esa es la tercera energía y esa tercera energía es la que debe de existir en nosotros por eso observemos qué tan dual somos, si realmente nos estamos alejando del punto medio, en donde la tercera energía puede llegar a manifestarse, cayendo en esas polaridades tanto del yin como del yang, en actitudes eh, muy típicas de lo femenino, ¿no? muy emocionales, muy, muy de víctima, muy pasivas, o en ese otro extremo en donde somos muy agresivos, muy dominantes, muy golpeadores, ni uno ni otro amigos, ni uno ni otro El punto medio es esa tercera energía que debe y tiene que existir en nosotros Entonces vamos a trabajar para que eso suceda Ahora, fíjense ustedes, el taoísmo también da a conocer a todos nosotros cinco elementos Aquí en Occidente conocemos cuatro, ¿no? generalmente hablamos de estos cuatro que es eh, tierra, agua, aire y fuego son los cuatro elementos y esos cuatro elementos tienen que acercarnos a un quinto elemento bueno, allá en Oriente hablan de cinco elementos cinco elementos, estamos hablando de la misma cosa sin embargo ellos pareciera que, que dan un paso más allá ¿Eh? y cuando hablamos de los cinco elementos estamos hablando también de esas cinco expresiones energéticas que se manifiestan en nosotros a través de los chakras, ¿sí? de los centros de energía. Aquí en Occidente conocemos eh, el primer chakra como el elemento tierra, el segundo chakra como el elemento agua, el tercero como el elemento fuego y el cuarto como el elemento aire. Y cada órgano está relacionado y está vinculado con estos elementos. Bueno, en el taoísmo, y en Oriente se habla de cinco elementos. Y tenemos entonces el fuego, ¿sí? que representa el verano, tiene que ver con el corazón, eh, tiene influencias e injerencias sobre el intestino delgado. Y ese centro energético, aquí le llamamos aire, ¿no? Pero, bueno, pero no importa, no nos vamos a meter, vamos a concentrarnos en el taoísmo para no confundirnos, ¿sí? Luego, si se hace una, eh, un trabajo de unificación, veremos los puntos de acuerdo y que estamos hablando de la misma cosa. Y si bien en Occidente el quinto elemento no se habla porque ya es un elemento eh, que pertenece al despertar, para los chinos todavía ese quinto elemento eh, tiene que ser incorporado como algo fundamental para poder llegar al gran despertar, que se llega recién en el sexto. ¿Eh? en donde se unifica yin y el yang porque aún aquí está la dualidad pero bueno, eso no me voy a poner a explicar en profundidad el cuerpo humano es la expresión viva del universo, dice el taoísmo o sea, nosotros somos ese microcosmos que refleja a la perfección el macrocosmo que nos rodea así como es arriba, es abajo así como es adentro, es afuera decía Hermes Trimejisto ahí tenemos una charla en donde hablamos de las leyes Espirituales y los invitamos a todos ustedes que lo escuchen y bueno, dice que, que aparte del fuego, que ya hemos hablado, existe también la tierra la tierra es el final del verano, en el macrocosmos, en, en, en las estaciones tiene predominio el vaso, rige el estómago y lo contamina la preocupación ¿sí? la preocupación contamina ese elemento tierra no dije la, qué es lo que contamina el elemento fuego, ¿no? Bueno, la sobreexcitación, la ansiedad, eso contamina el elemento fuego. El tercer elemento para el taoísmo es el metal. El metal tiene que ver con el otoño, en las estaciones, rigen los pulmones, el intestino grueso y lo contamina la tristeza, ese elemento. ¿Sí? Eh, el agua es el cuarto elemento. Tiene que ver con el invierno en las estaciones, rige el riñón y la vejiga, y es el miedo en lo que lo contamina, exactamente. La madera es el quinto elemento, el sexto elemento, ¿no? ¿Sí? Sexto elemento tiene que ver con la primavera. Eh, rige el hígado, la vesícula biliar, y es la ira, es el enojo lo que lo contamina. ¿eh? repaso, hable del fuego, la tierra, el metal, el agua, la madera sí, perfecto, bueno entonces fíjense ustedes en este yin y yang en este símbolo que está en permanente rotación en donde cuando se llega con una fuerza en su máximo apogeo da lugar y cede a la otra fuerza para que inicie y así en un, en una permanente en un permanente ciclo de transformación, de avance, de evolución eh, aún estos elementos también se combinan unos con otros si los observamos y ponemos atención a la naturaleza veremos que la madera nutre al fuego eh, enciende el fuego o sea, la, el fuego en gran medida depende de la madera para alimentarse luego el fuego, como transforma todo en ceniza, decanta en tierra Sí, la ceniza y la tierra en gran parte de la tierra está conformada de ceniza la tierra es por supuesto la base del metal sin la tierra los metales no se pudieran forjar, no se pudieran crear, generar el metal por supuesto es capaz de contener al agua principalmente en las vasijas, ¿no? en las tazas y el agua por supuesto hidrata la madera y así el círculo vuelve a comenzar un elemento se relaciona con otro elemento el problema en nosotros es que tenemos todos estos cuatro o cinco elementos como el taoísmo hace referencia sin embargo no hay una relación unos con otros esos puentes, esos canales, esos meridianos que así son llamados en medio oriente están bloqueados, están congestionados, están tapados y entonces no se puede convertir el uno en el otro por ende el proceso de expansión de la conciencia, el proceso de evolución, de crecimiento y de acercamiento a esa percepción del Tao, a ese entendimiento del Tao, no es posible. Por eso es que en la humanidad desde hace miles de años la evolución está completamente estancada, frenada. Yo siempre digo, y nuevamente lo vuelvo a repetir, este mundo se hizo con la intención de que sea una escuela pero resultó que no, terminó de ser una escuela y pasó a ser un hospital ¿No? ahora es más un, un hospital donde las almas enfermas venimos pero resulta que nadie se cura, entonces pasó a ser un loquero y porque es lo que realmente hoy en día vivimos, este mundo se ha convertido en un loquero sin embargo, lo hemos dicho en las otras charlas se terminó de que sea una escuela, se terminó de que sea un hospital, se terminó de que sea un loquero, pero debe y tiene que ser un patíbulo este mundo. Así hicimos referencia en las otras charlas. ¿Qué es un patíbulo? Un patíbulo es un lugar donde van a morir los que están condenados. ¿Y qué es lo que está condenado en nosotros? Todo lo que es falso, todo lo que es ilusión, todo lo que son egos. Así que si ya queremos despertar volvamos a nuestra esencia primordial haciendo que todo aquello que nosotros muera porque ya no lo estamos alimentando porque ya no estamos poniendo nuestra atención en todo eso porque ya se, se deshace por inanición toda, todas esas energías negativas y el taoísmo nos enseña muchísimo de todo esto por eso hay que comprender, hay que entender que está el cuerpo mundano que es, para el taoísmo, algo impuro, un conglomerado de miembros y de, sen de sentidos que impone fronteras y definiciones, en donde es el ego el que reina. En ese estado la mayoría de la humanidad se encuentra. En ese estado este cuerpo que tenemos es el cuerpo del delito, este cuerpo no habla bien de nosotros. Claro, si ese cuerpo empieza a ser purificado, empieza a ser transmutado, empieza a ser limpiado, ese cuerpo mundano o físico puede llegar a transformarse en un cuerpo también físico, porque lo físico no es malo, pero ya conectado a lo cósmico, ya conectado al Tao. Entonces este cuerpo físico y esa alma resultan ser un templo maravilloso para ese espíritu y esa energía que puede fluir sin obstáculos sin bloqueos. Los seres humanos lamentablemente venimos a este mundo y nos apegamos y nos aferramos, no entendiendo y no comprendiendo que las cosas son para vivirlas, disfrutarlas, compartirlas y soltarlas. Los seres humanos estamos empecinados en que en vivir esta vida, que es como un puente, y hacer una casa en medio del puente. Eso es lo que hacemos. Qué torpe, ¿no? ¿Quién va a hacer una casa en medio del puente? Es muy loco, es muy absurdo. Sin embargo, eso es lo que todos nosotros hacemos. En vez de transitar el puente y de cruzar de una realidad a otra realidad, ahí nos estancamos en medio del puente, no pasamos nosotros y no dejamos pasar a nadie. Porque las generaciones que vienen, ah, no. Los convencemos a todos ellos de que lo mejor es construir arriba del puente. Claro, un día el puente se viene abajo porque hay tantas casas, y ahí sí. Que bueno, aquello que resulte, por supuesto, no es nada positivo. La alquimia de los elementos que el taoísmo trabaja, ellos le llaman el meidan. ¿Sí? Meitan, ese es el nombre que se le da a la alquimia dentro del taoísmo estos tres elementos que la alquimia del taoísmo tiene en cuenta y que son extraordinarios es por supuesto comprender y entender dónde están los centros, los chakras qué correspondencia tiene con cada uno, qué función tiene todos ellos eso hay que saberlo, eso hay que entenderlo, hay que estar conscientes conscientes primero de forma intelectual y luego por supuesto de poder verlos funcionar, trabajar, ahí entonces ya es algo extraordinario. Lo que ocurre, lo que pasa es que si nosotros no tomamos en primera instancia conocimiento de forma teórica, imagínense ustedes en medio de una meditación viendo sus centros trabajar, se van a espantar, se van a asustar, van a decir, ¿y esto qué es? Ha pasado muchas veces, por eso las, muchas personas que tienen ese despertar, eh, momentánea tal vez circunstancial de una visión interior suelen de inmediato querer bloquearse, querer cerrarse y no querer ver más porque se asustan Bueno, el hecho de tener un maestro, el hecho de llenarse de, de, de estos conocimientos que pueden llegar a ser muertos hasta que no se viven, no se entienden también son fundamentales, también son importantes, entonces ya si empezamos a vivir y ver todo eso ya no nos va a asustar esa visión interior que empieza a, a, a darse en todos nosotros eh, La segunda, el segundo elemento que está dentro de la alquimia a la cual nos conduce, la segunda idea es de la acción de inversión acción de inversión, porque el camino para el Tao no es hacia adelante sino es hacia atrás, O sea, todos los caminos espirituales es de vuelta al origen o sea es ir hacia atrás para ir alcanzando cada vez más un estado contemplativo mientras más adultos, mientras más los años pasan más nuestra mente se vuelve eh, con una gran actividad mental se vuelve completamente llena de prejuicios y, y de un montón de cosas y nos vamos alejando de ese estado contemplativo ese estado de observación de ser como un testigo de todo lo que nos rodea. Llegar a ser como un espejo, sin emitir juicios. Fíjense ustedes, cuando se ven al espejo, ¿tienen miedo ustedes que el espejo le diga, ay qué gorda que está, ay qué fea, hoy te ves peor que ayer? No, no, nadie tiene miedo de eso. <risa> ¿Sabe que el espejo no la va a criticar? Si de repente surge la crítica, es de nosotros, de nuestros egos. Pero el espejo no, el espejo siempre, siempre está mostrándonos esa imagen de forma objetiva sin emitir juicio y si queremos ver qué hay detrás de esa imagen que nos muestra pues no es nada, es solo una imagen, es solo ilusión entonces qué maravilloso poder llegar a alcanzar esa mente y transformarla en un espejo es en ser observadores sin contener nada, sin guardar nada, sin criticar nada y el tercer aspecto de, de esta alquimia, eh, del taoísmo, bueno, tiene que ver con el conocimiento de los trigramas y conocimientos superiores a nivel espiritual. Claro que se hace referencia a los chakras, a los lotos y a toda la cosmogonía del microcosmos, pero el tema de saber vivir la vida es fundamental hay que llevar todo ese conocimiento a, a una actitud que muy bien se deja reflejada en el Tao Te Ching ¿sí? libro extraordinario, maravilloso que nos da a conocer Lao Tse que llega a nosotros y que es el libro chino más reproducido más, más vendido y que por supuesto les recomiendo a todos ustedes por favor que lo lean y lo vuelvan a releer y siempre lo tengan presentes Lao Tse no es eh, el único promotor. Eh, Chuan si también es el segundo gran maestro, el segundo en jerarquía que nos dejó el libro de Chuan si así se llama también, extraordinario, fabuloso. Yo aquí tengo varias citas. Creo que lo vamos a dejar para una segunda charla todo esto, ¿no? Porque hay mucho que hablar y ya casi llegamos a los 50 minutos de video. Pero me voy a despedir con una cita... Del Tao, del Tao Te Ching escrito por Lao Tse el sabio obra sin actuar enseña sin hablar todos los seres se presentan ante él y a ninguno se niega crea pero no posee realiza pero no retiene cuando termina la obra no se aferra a ella y precisamente por no aferrarse nada ni nadie lo abandona se me enchina la piel no sé ustedes pero realmente en estas frases que hemos sacado del Tao Te Ching, y tengo muchas más de las cuales en una segunda plática vamos a seguir hablando eh, vamos a ir profundizando aún mucho más en estas grandísimas enseñanzas que Lao Tse y Chuan Tse nos han dejado a todos nosotros por el momento hasta aquí Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias a los que nos han seguido en este video hasta aquí. ¿eh? Un aplauso para ustedes.